Uopo a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyintora y aquí estamos en el sorteo de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. En la parte superior izquierda he añadido dos estrellas, que hacen referencia al tipo de sorteo en el que estamos. Y en la i de información, arriba a la derecha, dejaré un vídeo donde se explica el código de las estrellas y la base de cada tipo de sorteo. El Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es Victini. El legendario oculto de los juegos de Pokémon blanco y negro en el 2010, hace 7 añitos ya. En abril del 2011 se repartió el objeto Ticket Libertad, para viajar a la Isla Libertad para poder conseguirlo. Este Victini en concreto fue repartido a través del regalo misterioso en septiembre del 2016. Viene con el EOGF y el ID 09016. Tiene la habilidad Tiro-Victoria y los movimientos Calcinación, Ataque Rápido, Aguante y Confusión. Nintendo lo repartió a nivel 100 con la cinta clásica y sin ningún objeto, pero yo lo regalaré con una chapa dorada y si lo recoges en Pokémon Sol y Luna, o con una cápsula habilidad si lo recoges en Pokémon Rubí Omega, Zafiro Alfa, Pokémon X o Pokémon Y. Te agradecería que en tu comentario de participación en este vídeo me digas qué versión tienes para poder saber desde de dónde mandártelo. Si no tienes Pokémon Solo y Luna, te invito a participar en el sorteo que tengo en mi canal de estos juegos y te dejo el vídeo en la i de información arriba a la derecha. ¿Y qué debes hacer para llevarte este fantástico Victini? Cumplir las condiciones explicadas en el vídeo de las clasificaciones de los sorteos de mi canal. En este caso es un sorteo de dos estrellas cumpliendo los 3 puntos del mismo. Recuerda que es un sorteo de tipo exponencial. Estos Pokémon los reparto en dependencia del número de suscriptores. Empiezo con 3 Victini y si se supera la cifra de 300 suscriptores habrá un cuarto Victini a sortear. Me queda por recordar la fecha tope de participación. Podrás participar hasta el 31 de agosto del 2017. No me queda nada más que decir más que muchísima suerte a todos. Espero que les haya gustado, si es así dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.